Hola, os voy a explicar cómo darnos de alta en la herramienta web Genial.ly. La he buscado ya en Chrome, la tengo aquí arriba. La dirección web es con Y aquí a mano derecha está el botón de registro. Me pide una dirección de email, una contraseña y repetir la contraseña. Puedo registrarme directamente si tengo cuenta en alguna de estas redes sociales. Entonces, yo os recomiendo que os lo hagáis independientemente de estas redes sociales con una cuenta de correo que tengáis y que desactivéis este botón de suscribirme a la newsletter a menos que tengáis interés en recibir información de todas las novedades de Gmail y en vuestro correo. Pongo una dirección de correo, una contraseña y repito la contraseña. Ya estoy, doy al botón registrarme. Si habéis visto me ha salido un mensaje emergente diciendo que mi cuenta no se activa, la tengo que activar a través de mi correo. Entonces tengo que ir a mi correo, en otra pestaña lo abro y veis que aquí tengo un correo que dice Genial te da la bienvenida, entonces pincho en él y me pide que confirme mi cuenta, pincho y ya me dan la enhorabuena y que puedo entrar. Es muy importante que hagamos este paso para poder trabajar, confirmar nuestra cuenta a través del correo. Una vez que he confirmado mi cuenta, ahora me pide que elija mi sector, si soy de educación o de otros sectores. Como yo soy de educación, pues dentro de los tres apartados estoy aquí, siguiente, y ahora tengo que seleccionar el rol. Soy profesora, siguiente, y ya estoy dentro de Generali. Con esto habría acabado el proceso de alta.